Este amor que decías en ti por mí Cuando te recargabas en mi pecho Preguntando qué había hecho para que me amaras así